Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de Hellsing, en específico del anime que consta de 3 episodios. Si quieres que hablemos de sus 10 obras y su impresionante manga, revienta ese botón de like. Hellsing fue producido por Gonzo, que adapta la historia de Kouterano. Los 6 primeros capítulos del anime son perfectamente adaptaciones sacadas del manga. Son can. En cambio, las últimas son oficiales, ya que son hechos para darle un final al anime. Su género es gore, acción y fantasía oscura. ¿Pero qué es Hellsing? Es un anime que centra su historia en la organización de caballeros protestantes denominada Hellsing, que se encarga de eliminar y proteger a Reino Unido de seres sobrenaturales, principalmente de vampiros y wolves. Para ellos usan armas justificadas para aniquilar a estos seres, tales como balas de plata, Armas hechas de crucifijo y bendecidas de cátedras. A pesar de contar con un arsenal de armas y de gente entrenada para esto, recordemos que para destruir monstruos necesitamos monstruos. Así que, irónicamente, su arma principal y agente es un vampiro llamado algo Y por esta razón es odiada por el Vaticano, en especial de la sección 13 Iscariote. No me enrollo más, así que continuemos con la historia. Todo inicia el 12 de junio, cuando Helsing envía a local a la villa de Cheddar, un lugar donde estaba acechando un vampiro. Anteriormente a esto, la policía local envió tropas que fueron rápidamente convertidas en Gobi. Una de las sobrevivientes de esta tragedia era Seri Victoria. Luego de este acontecimiento, vemos que Seri Victoria tiene que decidir si morir o convertirse en vampiro. Ya que el vampiro de esa villa lo usaba como escudo humano Cosa que Seres Victoria decidió vivir Luego de este acontecimiento Vemos cómo Seres Victoria se adapta a su nueva vida de vampiro Y de arma de aniquilación de Housen Vaya, vaya, ¿de ser oficial cualquiera ser parte de una organización especial? Vaya, eso sí es subir de nivel La historia transcurre llena de acción y peligro Tales como la confrontación de Alucard con el padre Anderson En representación de la sección 13 del Vaticano la invasión de los hermanos Valentine, a Helsinki Y entre otros descubrimientos como la existencia de Chick que permiten convertir humanos en vampiros. Y todo esto está detrás de nuestro villano principal llamado Incógnito. ¿Y cuál es un vampiro que es responsable de la creación de los Chick y la invasión de los hermanos Valentines? La muerte de Elena, otro vampiro que logra absorber todos sus poderes. Al final vemos como Alucard enfrenta a Incógnito. Mientras él intentaba convocar a Zeke sí, al perro que vemos en el intro Incógnito es el villano principal de este anime Ya que pudo poner entre las cuerdas a toda la agrupación Ya que hizo creer a todo el ejército británico que ellos eran terroristas Al final vemos cómo es empalado por Alucard Mientras Alucard muestra su verdadero rostro Dando a entender que su poder estaba a otro nivel Si quieres que hablemos más de Alcen Tanto de las hovas como del manga Dale like y comenta Espero te haya gustado, por cierto, este anime lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo Su versión español-españa, español-latino y como no, idioma original Esto fue todo por Antic Music, nos vemos pronto En fin, este anime no es fiel al manga, pero es entretenido de ver Aunque si lo comparamos con el manga, es algo decepcionante Presenta una animación buena para la época que fue creado Y un opening y un soundtrack que se adapta perfecto a lo que transmite el anime esto fue todo por este video, así que bye senpai.